¡Buenos días! ¡Hola! Es que tenía un poco de problema con lo que es la cámara, entonces no acababa de empezar. Ya sabes que soy Curly Manga desde Malabo y si, si habéis visto los más vídeos, habéis visto ya una peluca corta, ¿vale? Eh, pero hoy... Eh, hoy ya me he quitado la peluca para que vierais mi estupendo pelo. Siempre intento hacer vídeos con mi pelo natural para que veáis que sigo cuidándolo y mimando, ¿vale? Está súper sano, mirad. Mirad qué sano está. O sea, que ya me llega, mirad. ¿Mm? Aquí, la barbilla, ¿vale? Y la parte de atrás, la parte de atrás es que ya me pasa la, la clavícula, ¿vale? Aún todavía no está por aquí, ¿vale? Pero ya veis que antes me llegaba menos que la clavícula, pero ya, mira. Ya podéis ver que ya me pasa la clavícula. No sé si la podéis ver. Esa es la clavícula, ¿vale? Eh... Y mi pelo natural ya llega aquí. Este es un trabajo eh, que me ha costado lo mío para que mi pelo llegara hasta aquí. O sea que está bastante largo, ¿vale? Así que intento enseñaros mi pelo uh, natural para que veáis pues que está muy largo. Aquí también. Eso es la clavícula. Y aquí pasa, ¿vale? El pelo, ¿vale? O sea que está creciendo bastante. O sea, si lo tuviera alisado o me hubiera hecho a la plancha o algo, pues se vería mucho más claro, ¿vale? Así que os voy enseñando, pues, ¿cómo hago para tener este pelo tan chulo, vale? Primero, eso es lo que tengo que decir, no hay que trastearlo mucho, ¿vale? Un segundo, que, que no veo bien la cámara. No hay que trastear mucho el pelo, no hay que estar haciéndole muchas cosas, muchos peinados, muchos estilos, no, no, no, no, no. Hay que buscar un estilo protector simple que te vaya bien y que puedas llevar varias veces y que no te aburra, ¿vale? Y si eres como yo, que no te gusta mucho que te hagan trenzas o que te hagan tal, eh, puedes buscar una forma. Las pelucas son muy fantásticas. Habéis visto que en eh, los otros vídeos habéis visto que pues siempre voy con peluca. Tengo una larga, una corta luego tengo unos locks que son sintéticos que no me tengo que cambiar, ¿vale? Pero la idea de la peluca es fantástica porque me puedo hacer mi. Eh, puedo seguir cuidándome mi pelo detrás y sin preocuparme absolutamente nada y siguiendo, o sea, y teniendo otro estilo, ¿vale? Es decir, puedo llevar mi pelo natural si me apetece y cuando no, y cuando no me apetece, pues simplemente me quito mi peluca y ya está, ¿vale? Como ahora que me la he quitado, ya está, ¿vale? Eh, ¿Qué más os puedo apuntar? Pues que eh, cosas simples, vamos a ver. Eh, ¿Cómo uh, pasar de tener el pelo corto que yo tenía? A ver si podéis ver fotos en... Buscar los vídeos de My Natural Journal in Spain, ¿vale? Que allí es donde se ve cómo yo tenía el pelo muy cortito, muy cortito, muy cortito ahora, ¿vale? Siempre repito, ¿qué cosas hay que hacer para tener este pelo así tan amutante? Uno... No atrasarlo mucho, no hay que moverse, mover mucho el pelo, ni cambiarle estilos, ni hacer muchos estilos protectores, ni experimentar. Vale, uno. Dos, eh, procura buscar productos que te vayan, que le vayan a tu pelo. No los productos que vaya, que vea otra persona, que veas que otra persona se pone y le van bien y tú vas a creer que te van bien. No. Busca productos que le vayan bien a tu cabello. Vale, yo solamente utilizo dos. Utilizo uno, que es Jamaica en Black Castorol y. Eh, ca, um, castor Bares, ¿vale? Que ya sabéis los que son y que podéis ir en la página web a comprarlos, ¿vale? En la tienda. Luego, la tercera cosa que os voy a decir, ¿vale? Es muy importante ser paciente. Pa la paciencia es súper importante. La paciencia para tener el pelo natural largo es, o sea, mm, no sé cómo decirlo, es, la es lo número uno, más o menos. Yo lo pongo en el tercero, pero es súper importante. Cuatro, hay que cortarte las puntas. Yo me corto las puntas cada dos meses, vale. Eh, depende cómo ya las vea. Cada dos meses me corto las puntas. Tú tienes que mirar cómo tienes ya las puntas y tu cabello para ver si te conviene cortarte el pelo o no cortarte las puntas, vale. Hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Hay que ser, estar muy concienciada de por qué quieres dejar tu pelo natural. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que no va a entender que tú lleves el pelo natural o el pelo afro, como ellos le llaman. Hay mucha gente que te va a llamar Michael Jackson, no sé qué, o te va a decir cosas feas. Eh, por ejemplo, al otro día una señora aquí en, en, en Malabo, un señor le dijo que cómo llevaba el pelo así, que eso era una mata de piojos porque llevaba pelo natural. Y ella lleva un pelo, mi hermano decía, un pelo súper bonito, pero la gente, incluso la gente negra, no está concienciada de que es algo nuestro, que es nuestro pelo, ¿vale? Entrar, si, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que yo llevo mi pelo natural y la gente no me dice nada. Pero cuando llevo tizas o llevo extensiones la gente dice, qué guapa estás. Porque para ellos, tener tizas o tener pelo liso es estar guapa, ¿vale? Pero tú no hagas caso. Tú a lo tuyo con tu pelo natural y a cuidarlo. Esas son las pautas que os voy a, os voy a dar. Entonces, cinco pautas, ¿vale? Uno, no trastear mucho con el cabello. Dos, eh, Escoja productos que sean adecuados para vuestro cabello, ¿vale? No lo que se pone Pepita, Juanita, Meganita, vuestro. Tres, eh, cortar las puntas. Hay que cortar las puntas cuando sea necesario, súper importante. Cuatro, eh, ser concienciados de que, de que porque os queréis dejar el pelo, el pelo largo, ¿vale? Es súper importante esto también. ¿Vale? Y es una cosa, y luego, tres, eso, no escuchar a la gente, una no, pero el último, paciencia, la paciencia es súper importante para poner esta cantidad de pelo que tengo, que ya habéis visto que, los que hayáis visto los vídeos anteriores, habéis visto que yo tenía el pelo súper así, cortito, cortito, y que ahora tengo este pelo, ¿vale? A ver, hoy no me lo puedo mover porque eh, no me, está bastante apelmazado porque tenía pues unos seis bajos y me los he quitado, pues ahí tengo tiros hoy tengo que tirar sobre y nada más, quiero que miréis para atrás, no sé si podéis ver mi pelo por atrás, ¿veis? No sé, no sé si se ve. Aquí el pelo, veis Largo, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pero que vais a ver que está muy sano, ¿eh? Y está creciendo, porque como lo voy cortando, está creciendo a la misma largura. O sea, que si hago así, y así, y así, y así, veis que está al mismo largo. Por eso es muy importante eh, cortarse las puntas del cabello, súper importante. Cortarse las puntas del cabello, ¿vale? Y, y aunque os cueste mucho, no os desaniméis, ¿vale? Aunque la gente, la gente os diga cosas feas, no os desaniméis, ¿vale? Poner las extensiones. Puedes poner las extensiones si queréis, ¿vale? Pero siempre que no os maltraten vuestro pelo, ¿vale? Yo no estoy en contra que la gente se ponga tizas o extensiones o twists o whatever. Lo que quieras ponerte, ¿vale? Pero sí que tu pelo lo cuides, ¿verdad? vale Para que puedas hacer como yo Es decir, yo cuando me quito la peluca O las extensiones, llevo mi pelo natural ¿Vale? Que esto es lo súper importante Tu pelo natural tiene que ser la prioridad ¿Vale? Cualquier dinero que te gastes Tiene que ser en tu pelo natural No me vale que te compres un súper chapucadísimo Para unas extensiones que no son tuyas ¿Vale? No me vale Ni que te compres un acondicionador y Que está eh, súper caro Para un pelo que no es el tuyo vale Porque ya puedes echar la acondicionadora a un tizas Pero que nunca va a ser tu pelo Entonces, todo el dinero que tú te gastes por favor gastároslo en vuestro pelo natural repito todo el dinero que te gastes por favor gastarlo en vuestro pelo natural y eso es todo vale ha sido un besito este es un video súper rápido eh, segundo un momento vuelvo <ríe> que tengo problemas de, de técnicos tengo problemas técnicos <ríe> Pues ya está, ¿vale? Ya está. Me ha acabado la batería. Problema técnico solucionado, así que un besito os quiero mucho desde Malabo, Y eh, esta es mi pelo. ¡Oh, mira! Hey, ¡Se mueve, no! pues este es mi pelo natural y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos hasta la próxima semana así que un besito os quiero, chao bye bye